Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de qué hora estén escuchando este video. Bueno, hoy tenemos en esta clase 297, Luna en casa 9, en los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Te invito a que te sumes, antes de empezar con la clase, a nuestro grupo de Telegram. En Telegram somos más de 600 miembros en el grupo en este momento y vamos a seguir creciendo y vamos a ser muchos más. Eh, si realmente te interesa la astrología, querés aprender astrología desde cero, querés ser acompañado por compañeros que tienen muy buena onda, que, tienen, mmm, que son muy cariñosos, que son muy amenos, que son muy... Eh, eh, comprensivos eh, te invito a que te sumes t.me barra curso de astrología todo junto es nuestro grupo de telegram y también que entres a patagoniaastral.com nuestro portal de astrología y ahí podés estudiar gratuitamente fácilmente y muchas mentes más eh, astrología desde cero y puedes tener también vos eh, tu certificado de astrólogo o astróloga o astrólogue del CAF eh, como es el caso de Mildred Peraza que es una astróloga eh, venezolana que tiene su certificado del CAF, astróloga certificada por el CAF y que eh, en su gran amor por, esta, por, por este centro de estudios de, de la astrología, eh, me hizo estas lunas, en este caso en los signos de aire. Eh, vamos entonces con eh, la, la luna en casa 9, como les decía antes. Eh, en los signos de aire eh, o sea Géminis eh, Libra y Acuario bien, Luna en Casa 9 intelectual, soñador inconforme Casa 9 en Géminis brillante creencias, flexibles Luna en Géminis divertido, sensible imaginativo, inestable taciturno e irritable si tenemos que usar una palabra, una frase clave, la que se le ocurrió a Mildred Peraza, es que podríamos estar hablando de una persona muy intelectual y brillante, que posee gran imaginación. Bien, ahora si la luna en casa 9, intelectual, soñador, inconforme, Estuviera esa casa nueve en Libra, que los hace diplomáticos, equilibrados, armoniosos, y esa luna en Libra fuera receptiva, seductora, cortés, dependiente, caprichosa, delicada, fuera no, es. Esas son las palabras claves. Eh, podríamos estar hablando de una persona armoniosa y soñadora, que puede llegar a sentir dependencia, Suele requerir continuamente la aprobación de otros. Ahora, si la luna estuviera en casa 9, intelectual, soñador, inconforme, y esa casa 9, en vez de estar en Libra o en Géminis, estuviera en Acuario, que lo hace humanista, democrático, inusual, y esa luna estuviera en Acuario, tranquilo, fuerte, afectuoso, ansioso, inseguro, terco. En este caso podríamos estar hablando de una persona con una intelectualidad sobresaliente, humanitaria y muy afectuosa. Bueno, eh, les mando un abrazo enorme, espero que tengan un día maravilloso. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días. Nada más que mañana nos encontramos con Luna en Casa 10, en los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Chao, hasta mañana.